Bueno en el vídeo de hoy y como todos los años os vamos a enseñar las luces que han puesto en Almería. Thank you. Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado la iluminación que nos han puesto estas navidades en Almería ya sabéis que son unas navidades un poco complicadas por el tema del COVID pero bueno, da, da alegría en cierto modo ver que todavía podemos celebrar unas navidades a pesar de, de los problemas que tenemos y como siempre y en el final de cada uno de los vídeos, quiero eh, deciros eh, que voy a, a incluir en el sorteo de los 500 suscriptores cuando llegue que como el vídeo va de luces, pues he decidido pillaros unas leds muy molonas para poner en casa Y otra led eh, de iluminación tipo para una botella y tal, que se quedan súper se chulos Aquí lo veréis, no sé si se ve bien, una cosilla así se quedará Y bueno, también me falta hacer la recomendación de, del canal que quiero recomendar en este vídeo Y como va el tema de luces, de manualidades, también un poquitillo del tema de bricolaje, así decirlo, porque el tema de la dominación a veces también tiene algo que ver con el bricolaje quiero recomendaros el canal de un youtuber que conozco de hace mucho tiempo que tengo relación con él directa y que me cae de puta madre y que hace unos vídeos geniales que está muy cerca de llegar a los 20.000 suscriptores que es ni más ni menos que Juanjo eh, Todos lo conocéis en youtube por papá manitas eh, quiero recomendar su canal, quiero que os paséis por su canal que es que venís de parte mía y vais a flipar las cosas que hace porque Sí que es verdad, últimamente tiene muchas, muchos unboxings que están súper bien, pero hace unas cosas de made con la madera que flipáis. Desde estanterías, eh, los últimos vídeos he hecho hasta juguetes. Eh, pff, tiene hasta una flauta por ahí de PVC que flipas. Es decir, os recomiendo totalmente que vayáis a ver el contenido de Juanjo y le deis el apoyo que se lo merece y digáis que venís de mi parte, así que nada ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros y recordad, a los 500 suscriptores haré un mega sorteo que como estáis viendo, estoy cada vez poniendo más cosillas, así que nada, os quiero chao